Ella sale pensando en vos, mucho le tira, pero recuerda esa canción, que te mostró, que te dedicó, pensaba que era algo desalmenteo, que así la vida le pegó. Te mostré mi alma desnuda, buscando paz y cordura, te matarlo lo cara dura. Baila sexy Ella dice nadie replace me A fuck love I fake love A ver que todo el mundo huele crazy Ella sale pensando en vos Mucho le tira pero recuerda En mi alma desnuda, buscando paz y cordura, se mata lo cara dura, viviendo en una locura. El amor ya no perdura, menos si ya no cura. Entiendo cómo puede rebajarme tanto a tu altura.